¡Mogolico, son tu compañero ese! Capaz de La La ganó. A pedazos los TT A ver Aquiles, partid de uno, a ver Mira, Kirin, ¿no te partís uno, hermano? Vale, no pasa nada, boli ¿Boliviano? ¿Cuánto agresiría no ser tan chiquito? Te darás cola vos, gorda otaku ¿Qué dice, gordito fracasado? ¿Gordita? Boludo, ¿lo pueden sacar a este chabón que es insoportable? ¿Qué gordito fracasado, amigo? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Murió una vez Bomba oh, Son la cara de la verga. Son la puta cara de la verga, Fei. ¡Machota! ¡Machota! ¡Machota! ¡Machota! ¡Machota! ¡Machota! ¡Machota! ¡Machota! ¡Machota! tem um qualquer investido bomba aqui ó bomba na casinha fala Estoy todo laveado Pasan baranda Baranda y largo Baranda ¿Qué, ¿Qué hacen en B? ¿Qué hacen en B? ¿Qué hacen? ¿Qué baja ¿Es no, <risa> no, Se Me meten en el humo la no, de Ay, ay, ay, atrás, atrás, atrás. Ay no, es un montón. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, tiene. el mismo de siempre. Bueno, ya se lleno pelotudo asegurado. Perdí <risa> una flash. ¿Tenía uno? ¿Tenía uno? ¿Tenía uno? Flash smoke. Medio, medio. No, ¿qué me puse la concha de tu madre ay, ¿Qué sei, la puta que te parió. ¿Qué culo roto que tenés con la pistolita <risa> <risa> Atrás, boludo, atrás no ah, estoy matando a ni un muñeco, mira Pulo que está pegando que no se va Ah, pero que acá hay cara cada uno te digo Este Fel ¿no? ¿Fue, fue fondo, no tiró ni una lata Y se volvió ¿no? Ahí no está perdadísimo el Ay, borde molte. de carrera, no lo pueden matar Feld amigo, si va a fondo, tira lata, llegaste primero gordo chupapija es que 89 de la La bombita vuelve, vuelve bomba Pongo C4? Si pierde el C4 yo me lo cojo Va y la pierda Creo que estaba a fondo nada ¿No estaba a fondo o no? No, no, no ¿Dónde estaba? Oscuro bajo Muy bien Maldito Maldito bala Rompiste la cabeza, <risa> <risa> <risa> termina cuando Firulais Para vale, andar, no. medio, o ahora que pasó uno medio, eh lo maté cuando por de calor ya ve nada no, más te senta te va a dar un caja bueno peinate como no tenés los huevos suficientes para pelear el no, equipo no, no, no. yo me voy a encargar de esto yo voy a ser el líder voy a hacer la estrategia del equipo y si, sí, porque el puto de peinate no tiene los huevos <risas> claro, claro, claro, claro. Dale, dale, dale, loquito, más hace lo que quiera. Yo voy a encargar, no, no, yo me voy de hacer la estrategia de bueno, este equipo. Arriba, se la puse Para, para, para. mientras ustedes están jugando acá, mientras ustedes ven acá 47 en este jueguito, yo las vi en la vida real, vengo de África Y bueno, que no importa Miren, miren, busquen, busquen, busquen, busquen Topo Ramón en, en ah, YouTube, está, está, está. en TikTok Bueno, checo, no importa tu de África, dice. Vení de África, está jugando al counter, boludo. boludo. Buscate por Ramón en TikTok y YouTube, donde quieras. saber vas a ver que tuve con todos los muchachos en África. Sí, pone sí, con alguien. Sí, sí. No me interesa, sí, sí. gordo. Cuando te pregunte, sí, sí. me decís. Bueno, bueno, yo le cuento lo que le interese. Gente que tiene más cultura y que le interesa. Cuatro asistencias, soy el Riquelme del counter. ¡Pero acá, cagar! <risa> hijo de mi puta culo! Bueno, bueno, voy a hacer de vuelta la estrategia. ¿Quién tuvo la, la, la estrategia de precisión en Fauchembe? Yo. Uy, uh, no los entero Esta al final de la partida <risa> Ese montón como me los enteran tres mones se la puso el ¿Qué pasó suena, ya? ¿Cómo vas a cruzar con P90 o tal cocinita? Te la recomiste gordo, te la recomiste gozalo Así debutas <risa> <risa> la boquita rey ¿Qué debutar? ¿Qué, me Ese no me conoces Ese curito cojito Ese gurito cojito que tenés gordo Furito rojito. Cogí, Si me conocían no iría no lo mismo. ¿Dónde vieja? Muerto a medio. ¿Qué mierda se regalan así? ¿Cómo se van claro, a regalar así? Todo. Veo tres en B ve B un en, en, en B, digo, no, no han en entrado B si hay tres curiendo estaban todos en B, boludo Se quedan escondidos y no se bajan un piro pero... vos, Choto de mierda Ahora te paso en kill Choto Una hora amigo pero, pero, para ¿sí plantar Comprate el plan no? la concha de tu madre Choto Bot